Es que, de pandemia, es que no hay que hacer el Es que no hay que hacer eso. Es que que hacer la virus. Es que no a Tanoi. Es de la hay que eso. Es que no hay que Temporáisco, Año, Contacto, de que la pensaba Contacto, que y chica Vattevépa, valoración, el artículo en se artículo 1991, en el artículo 1991, en el artículo en el artículo no la el artículo 1991, en se le con es la valoración de oro. Y haga eh, prueba da moduo. Y a la naturalidad la vida. el la de la eskerrak lanean abidiren guztihei eh guri zerbitzu emateko, nigeru esan etxean gelditzen garenoi zerbitzu mateko eta gure bizia zaintzeko egiten ari direnak eta guri jaten ematen, e, ikuskinak eskintzen eta horrela lan egiten ari diren pertsona guztiak bere bizia gainera arriskuan jarriz eta hitz egiten ari naiz supermarketuetan lan egiten dutenak edo polizia zaintzen ere egiten dena edo danalakoa eta noski ere bai eskerrik asko va a es una en a zerbitzua ematen de maternidad. y la marten va el eta esta las preferencias, los saques, los saques, los eta los saques, los saques, los saques, los que oso en este debate, el debate, en el en el en el en jarrera en el en el debate, en el debate, en la guk en confinamiento, dugu la debate, en el en en la eran eh, egin año erantzun egin el gainera modu egoki eta koordinatu batean, azken batean, dana dalako bizia el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, o restand con todo lo atutá que oso garantice chuvirela ondo tratatzea eta tanto coordinarsea beti manteniendo izan dugu científico eh, y mandarse izallera izá esta esta vertedera idispiña que con todo lo atutá va era aquí político a estaba confinamiento se no la coi sandardué no la coi la guiné sandardué neta un neuría que proiekt, ba, larlo científico tie datuak zigun, e, ba irizpide guztiak baita egin bar direla eta horretan izan gara beti oso oso ba leial eh ba autoritateak eskaini duten eh ba m, interpretazio iterratzaile horrekin. Eh, eta hori da lata, ba badakigu confinamendu erabaki oso gogorrak hartu direla, oso nekezak eh baina hartuberrekoak ziren horrela eskintzen horrelako horrela e, pentsatu izan dugu horrin bat berdela eta eta leial, gainera zela. horien podemos oro korrean, oro korrean gana gusti aipatu gabe baina bai adierazi izan dugu ba garrantzitsu badala eh ez bakarrik gobernua laniean agitzeat, menia euskal autonomia erkidego buruz egiten irenaiz, eh badakigu gobernuak edokala eh ba paper garrantzitsu bat jokatzeko egunero egunero, baina e, oposizio demokrazia batian oposizioak lan egin dirtula baterrek bat ese rolako eh egoera batean lan egin behartu dela abultzatzeko, sustatzeko, mm, hori da la oposizioren lana etapuan ahalbidetu gainar ziren la e, ba que guztiak eta baliabide guztiak lan hori ba ondo eta zintzo egin a lizateko eta egiesan faltan bota dugu euskal gobernukik holako em, ba, espazio bat e, sortzea eta albidetzea hori buk, datu gure lana egin aldezateko. Hone hori izan da aldarrikatu izan ditugun gauseetako bat eta bista alde batetik eh mm, da beste neurri batzuk ere joan jarritugu edo planteatu ditugu e, e, ba, en badibidez ba finantza publikoen eskaur kontsilloaren e, batzarra e, eskatu dugu, ba uste dugulako hementik aurrera e, ba aurre fiscalidad eta eta neta, beste no la vida de la ciudad de organo hau da la holako de la Eta, mm, bueno, la ciudad de de la bueno, de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad euskal Autonomía de Arquidote, como que la autonomía era de Yis o Retaraco, está pensando que la es así, no la falta de la falta de agüen va a retener a llegar a Piscabat, a información la la de eh eta bueno, azkenik eh balorazio orokorra egite horretan, ba hm em, orain aurrean daukagun erronka bat, erronka importante nekako bata, ba nola deseskalada hori nola egingo da neka. Eh eta deseskalada honetan ba eguna hoetan hartu da erabaki bat eta izan da en, en, ez diren, e, ba funtzeskoa estiren eh baiardura ekonomikoa BERRI SERE marcha en hartsea. E, GUK, TENDUGUN, dugun, NIGURUSDA, da, AGIAN, y or, mm, INTERNA organismo AGIAN, AGIAN, AGIAN, AGIAN, AGIAN, AGIAN, AGIAN, AGIAN, AGIAN, AGIAN, AGIAN, AGIAN, AGIAN, AGIAN, AGIAN, AGIAN, AGIAN, AGIAN, AGIAN, eh, presio y está eh, o a dos estaciones, a Ridin, científico que momento versan o relaco vallar por económico a Azteco, baña o Rosogor, Rarituira, Tabates el eh, Sanitugor, el Lanean, va alder popular ra, y está, está, está, oso está, Usted hubo, eh, Lerro Verdiña, Coca Tubirela, Escubiar, eh, Eta Gañera, Baorra Bay, eh, Ajota Pisanduela, me mm, ha hecho porta en Abatesta, eh, Sanes, Sanduenean, Baorre con tua Cabianesirela, eh, Onartuco, Etaorre, eta que es el Jaquín Taorre, que es el Canera Giña, este va a esconder a Quiriteco, Jaquín de autor escondido que ni esquero sino la a ba, esku, ba santo orduan eh, presiolana la Gogor, gogor gor sen zorran estas eh, kenian va ba, de ba, la eh, naya muraria imposa la y eh, autoridad bueno científica que nació era el de que se hacen su tenerte en iris piden ganetec. Hori zain goles a teke, hola ariñ, bueno ariñ edo es, añadir en baina meintzet bailabur, eh, pa guk egiten dugun valorazio egun aúna. Mm, decía que, bueno, que, que os convocábamos de en esta, en esta manera, que, que no sé, que esta será de prueba. Eh, Supongo que todo saldrá bien y podremos hacer otras, otras ruedas de prensa así de esta manera. Creíamos que, bueno, que ya es un mes en el que llevamos confinados y que, que bueno, sí pues que, que si es momento que no hemos podido reunirnos hasta ahora y que ya venía siendo la hora de que, de que tuviéramos, aunque sea a distancia y telemáticamente, un, un contacto para poder ofrecerles lo que es nuestra valoración sobre lo que están siendo estos días sobre las medidas que se han adoptado desde el Estado y de sobre cómo se han recibido y cómo se han articulado esas medidas para hacer frente a la crisis desde, desde el Gobierno vasco. Entonces, decía también que, que la, la, la posición de, del CARRIQ Podemos en, en, en relación a, a cómo gestiona, a la gestión de, de la crisis del coronavirus siempre ha sido, siempre ha sido una y es... Eh, hacer prevalecer los criterios científicos que son quienes nos van a decir de qué manera hay que articular y coordinar esas dos variables que son esenciales para cuidar de la vida en general que son eh, la parte digamos de la salud y la parte también de la actividad económica que son dos dos patas esenciales en la vida de las personas que tienen que ser cuidadas pero que tienen que ser cuidadas de forma compatible y coordinada para que no para que la vida no, no sufra. Entonces, en ese sentido, siempre nos hemos apoyado en esas, en esas opiniones expertas y hemos creído que había que, que trabajar con lealtad desde todos los agentes sociales y políticos eh, para hacer, para, para, esta, para, para establecer esas medidas y, y que tuvieran éxito. Eh, decía también que bueno que al, Además de, de favorecer digamos, la lealtad con respecto a estas medidas que, que vienen de esa ponderación correcta entre, entre lo que es el, el eje económico y eje sanitario eh, en el cuidado de la vida, hemos hecho una serie de, de propuestas, unas propuestas más generales, otras más concretas. Como propuesta general, pues, hacía referencia a esta petición de, de, que lanzábamos sobre todo al Gobierno vasco de, de que mantuviera vivas eh, los espacios de, de trabajo también para, la, para, los, para los partidos políticos y para las fuerzas políticas y sociales, que no estamos en el Gobierno, que es una, una situación así además, eh, el, creemos que la, el, la labor de, de impulso, eh, de información eh, y de propuesta que puede hacer la, la oposición es fundamental, entonces hemos echado de menos esos espacios de participación y por eso los hemos, eh, pues, varias veces los hemos reclamado, aunque con, con no mucho éxito, la verdad. Y también, bueno, pues hemos hecho propuestas concretas, hemos articulado propuestas en las, en las juntas generales, eh, propuestas que tienen que ver con, con la reordenación de, de los presupuestos para hacer frente a, a la crisis del coronavirus y también hemos hecho, por ejemplo, una... una una propuesta, así, digamos, también en términos generales, de, de reunir al Consejo Vasco de Finanzas Públicas, pues porque es el órgano que existe actualmente en, en la arquitectura institucional vasca para hacer frente a esas necesidades de, de reordenación de, de la fiscalidad y de, y de los presupuestos. Eh, y bueno, y finalmente también he hecho referencia a, al momento, digamos, de la desescalada una desescalada que también, en coherencia con lo que mantenía al principio, tendría que ir eh, de la mano de, las, de lo que los expertos de científicos nos, nos dicen y que sí que hemos visto que la última decisión, en este inicio de la desescalada, que ha consistido en reiniciar la actividad económica no esencial, que parecía más obedecer eh, a, a presiones, digamos, de, de las patronales, eh, que a criterios estrictamente científicos. Eh, y en ese sentido, pues sí que, que hemos visto y que queríamos resaltar eh, que esta, esta presión, digamos, de las patronales por, por, por no seguir eh, exactamente criterios científicos, sino de otra clase, para tomar medidas en relación a, a, a, a la gestión del coronavirus y en concreto a la desescalada ¿no? de, de las medidas para hacer frente al coronavirus, y hemos visto ahí eh, a, a un PNV, digamos, porque estamos ahora hablando del, del ámbito vasco, que se ha alineado en el Congreso con, las, con, la, con el Partido Popular y con, y con la ultraderecha para, para deslegitimar, digamos, la, la labor, la, las decisiones del, del, del Gobierno del Estado eh, y que además se ha hecho de una manera bastante, bastante fuerte eh, al digamos un, un poco eh, con un tono cierto un, un poco mafiosillo ¿verdad? Digamos, eh, porque se ha, se ha, se ha dicho se, se ha pretendido decir que bueno que, le, que el gobierno era gobierno gracias eh, no porque tuviera una mayoría absoluta suficiente sino que dependía de otras fuerzas para poder seguir en el gobierno y que bueno que, que los siguientes presupuestos eh, que podía ser que no, que no tuvieran el, el apoyo eh, necesario de fuerzas, pues, por ejemplo, como el PNV. que a Todo esto parece responder simplemente a, a, a, a la decisión del gobierno vasco de parar la actividad no esencial, que es justamente aquello con lo que la patronal vasca no estaba de acuerdo. Con lo cual creemos que ha habido hay una, una actitud poco leal y, además, eh, peligrosamente, eh, coincidente con, con la ultraderecha y con la derecha en España, que nos, que la alternativa de gobierno que nos traen, pues, pues da bastante, bastante miedo. Y bueno, yo creo que, que eso es básicamente lo que os queríamos transmitir. Eh, si os, os doy la palabra ahora a vosotros. No se trata de sucumbir, es verdad que el Gobierno del Estado tomó una decisión. Lo que pasa es que sí que creemos que en esta decisión han pesado, sobre todo, presiones, presiones externas a, a, los, a, a lo que venía siendo hasta ahora eh, la adopción de decisiones en, torno, en base a, a cuestiones científicas. Es lo que creemos y, y creemos además que es algo que se ha, se ha manifestado y se ha hecho, se ha, se ha hecho evidente, ¿no? que ha habido que no. Que, que no estaba tan claro, es decir, así como si sí estaba claro que las que las autoridades internacionales y que los organismos internacionales estaban pidiendo eh, un cese de la actividad no esencial, eh, una vez adoptada esa decisión, el, el, la desescalada en torno a esa decisión no ha venido seguida de, de esos mismos dictados de los organismos internacionales y de los criterios científicos que nos hayan dicho, ya está, ya es el momento de, de parar. Eh, lo que sí hemos visto es que el momento de parar ha venido dictado más bien por presiones de la patronal, sí. Acuerdos, bueno, lo que pasa es que la Diputación Permanente, yo mm, no sé, que no, no creo que va a tener un carácter decisorio importante, eh, pero bueno, yo espero que se presentan varias propuestas no de ley y yo creo que son propuestas, además, con bastante sentido común y yo espero que, que salgan adelante. En cuanto a los cambios que habría que hacer, eh, yo creo que, desde luego, eh, eh, hay, hay dos, dos patas importantes que hay que exigir al, al Gobierno vasco en, esta, en la gestión de esta crisis, yo creo. Una es eh, la de la participación, no, tres patas, incluso, diría. Una es la de, la de la participación, la de procurar espacios de participación a, a, la, a otras fuerzas políticas y sociales, que, que lo echamos de menos, antes, antes lo decía, no se están articulando espacios de, de participación. Otra de las patas que yo creo que hay que cambiar es el de la, la transparencia, y es que no está habiendo transparencia en la gestión. Es complicadísimo saber eh, en qué se van a concretar las medidas eh, que adopta el Gobierno Vaso para, para hacer frente al, a la crisis y también es complicadísimo obtener información y datos sobre, ya decía, por ejemplo, sobre qué está pasando en las residencias. que Tenemos la sensación de que están pasando cosas, pero por más preguntas que se hacen y por más información que se pide es imposible conseguirla. Con lo cual, participación, transparencia y una tercera parte, una tercera parte importante yo creo que está en la de la lealtad. Eh, yo creo que, que bueno estamos en una situación muy difícil en la que hay un gobierno en el estado que está intentando eh, pues, hacer frente a las consecuencias de la crisis tanto económicas como sociales y que, y que necesitamos eh, trabajar de manera leal con, con respecto a quien está adoptando el con quien está teniendo todo el peso de la gestión eh, esas tres cosas yo creo que habría que mejorar Transparencia, participación y lealtad institucional. Sí, efectivamente, cuando hombre, cuando hablaba de lealtad, de lealtad institucional, también la verdad es que a, a, interno ¿no? de, en el gobierno vasco, yo creo que la, las críticas y las amenazas, digamos, del, del Partido Nacionalista Vasco a, al gobierno del Estado por, por tomar decisiones que eran coherentes con el sentir, o sea, con, con las con los criterios científicos, médicos, eh, esa, digamos, esa pataleta ¿no? del, del PNV sin tener en cuenta a sus socios de gobierno en, el, en Euskadi, pues sí que, sí que también nos ha llamado la atención y también consideramos que es un signo de falta de, de lealtad. Eh, efectivamente, cuando un gobierno no es de partido único, eh, lo lógico es que, que surjan, no solamente dentro de porque haya partidos distintos, sabemos que dentro de, de los partidos políticos también cada ministro puede tener un criterio distinto con, en, en relación a una cuestión concreta. Eh, pero bueno, es verdad que, que, más allá de las discrepancias, en, en el seno de un gobierno, la manera de, de comportarse, la manera de, de lanzar la voz del gobierno cuando el gobierno es plural, eh, tiene que ser mucho más leal y mucho más cuidadoso y hemos visto así, esa falta también de, de, de lealtad dentro del gobierno vasco.